En el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 y también eh, en el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo eh, tiene el honor de presentar una conferencia que relaciona dos de las regiones culturales eh, más importantes del continente americano. Quienes trabajamos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés. El expositor es Luis Miguel Rojas Bercia, es un lingüista peruano adscrito a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy únicamente a destacar algunos de los puntos de su extenso currículum. El doctor eh, Rojas Bercia eh, obtuvo el grado eh, en el Instituto Max Planck para la Psicolingüística y también la Universidad de Raulwood eh, de Nimega bueno, de Nime Nimega, este o Nimingen, eh, bajo la tutela de Stephen Levinson, uno de los estudiosos del de espacio la semántica del espacio en las lenguas del mundo Y también Peter Moiskan eh, Recientemente fallecido Y experto en lenguas criollas Entre otras cosas Y también Peter Sören. Eh, la disertación con la cual obtuvo su grado de doctor eh, Fue sobre la lengua chayaguita De la familia lingüística Cahuapana eh, Tiene un máster eh, eh, Que obtuvo eh, con la gramática para la herencia de la lengua Tsereknam, eh, una lengua que se habló en una isla, bueno, en la isla grande de Tierra de, del Fuego. Se graduó de bachiller y licenciado en la Pontificia Universidad Católica del Perú con una tesis sobre la lengua Chayaguita. Es especialista en lenguas amerindias de Sudamérica, entre las que destacan las lenguas Cahuapana, el Tsereknam, eh, también lenguas arahuacas Campa, como el Ashaninca el machiguenga, el nomachiguenga y el cuicuro, que es ca lengua caribe. Y también lenguas eh, amáricas del, del centro, como el jacaru y el cauqui, eh, también el capanagua, lengua pano, el muniche, que es una lengua, de las muchas lenguas aisladas que hay en Sudamérica. Y también lenguas aborígenes australianas del sur de la región de Kimberley, como el cutatia y el wati. Sobre la base de estudios de campo y también la teoría de ondas y la teoría de la semantic syntax y la lingüística de contacto tradicional, enarbola lo que llama lingüística dinámica, una propuesta modular que apuesta por el reconocimiento de la fluidez como eje principal de la génesis y desarrollo de las lenguas a través de la historia. Además, es profesor adjunto del Centro de Estudios Orientales y el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde imparte seminarios de lingüística china, sinografía y lengua y culturas chinas. Eh, también ha dictado cursos de pregrado y también posgrado en la Universidad de Routwood eh, de Nímega y en la Universidad de Queensland en Australia, así también como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, soy Antonio García Zúñiga, voy a moderar la presentación. Al final de la exposición habrá un tiempo para eh, preguntas. Entonces, por favor, Luis. Muchas gracias, Toño, por la introducción. Eh, el tema que les he traído el día de hoy, más que traerles conclusiones y decirles que es un problema resuelto y que existen relaciones efectivamente entre pueblos mesoamericanos y pueblos del norte del Perú, les traigo muchas preguntas, ¿no? muchas preguntas que no han conseguido ser resueltas hasta la actualidad, pero para las cuales tenemos algunos indicios que no vale la pena dejar de lado, simplemente con la excusa de que puedan ser fortuitos, sino que como científicos debemos asumir la postura de indagar, utilizando los distintos métodos científicos que nosotros tenemos en nuestras distintas disciplinas, y luego, pues, poder dar una respuesta, sea afirmativa o negativa. Así que, eh, de mí jamás van a escuchar algo que sea coincidencia. Yo prefiero decir no o sí. ¿Eh? Coincidencia a mí me parece una eh, respuesta mediocre ante una, ante una eh, pregunta científica. Bien, entonces el tema que les traje el día de hoy es, es si dejamos de ver genealogías. Relaciones Mesoamérica-Sudamérica desde la lingüística dinámica. Ojo, no para que podamos entender el tema que yo les... para cuya pregunta es, tenemos esto aquí, tenemos que saber qué es la lingüística dinámica. Así que les voy a dar una introducción breve al modelo de lingüística dinámica que yo propongo y que está basado en distintos autores, para que tengan una idea hacia dónde estoy yendo cuando ya quiero hablar de este estudio de caso, en particular sobre la base de estudios de muchísimos otros autores. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a ver justo el caso de Mochica Maya. Aquí el fondo que tenemos es efectivamente el, eh, un, un, una representación pictórica del pueblo Mochica, no, no del pueblo Maya. ¿no? Los, los ustedes que conocen más del mundo mesoamericano que yo, pues ya verán que es parecido y cuando es parecido, bueno, se podría quedar en el mero parecido. ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. A ver, eh, Toño, por favor. Eh, el esquema de hoy es el siguiente. Vamos a hablar, voy a darles una introducción breve a la lingüística dinámica. Un, un modelo que tiene sus inicios en el periodo que se llama el fin de las guerras lingüísticas. Las guerras lingüísticas son un periodo clave en la disciplina que estudia el lenguaje, la lingüística. ¿no? Porque justamente es en ese momento en que hay un sisma en nuestra disciplina. En donde hay gente... ...que se va a mantener firme en estudiar a las lenguas desde un punto de vista estructuralista... ...y eso se queda hasta el día de hoy, como entes meramente estáticos. Y va a haber otro grupo de lingüistas que van a empezar a ver a la lengua... ...como efectivamente esa herramienta de comunicación inmersa en la cultura... ...y contra los cuales hubo un boicot tremendo desde los años 60 hasta los 80... ...luego eso se revirtió etcétera. Bueno, bueno, luego vamos a ver qué es una competencia polilectal e internamente dinámica, vamos a ver eh, la diferencia entre una lingüística estática y dinámica, y dónde está el multilingüismo en esto. Si no entendemos qué es el multilingüismo, no vamos a poder entender los estudios, el estudio de caso del día de hoy, porque justamente no existe sociedad en el mundo entero en donde no hay existido algún nivel de multilingüismo. Eso es, el multilingüismo es prácticamente lo más común en la historia de los seres humanos. Prácticamente en todas las sociedades del mundo ha habido sos, eh, multilingüismo. En la actualidad, debido a la literacidad, el avance de la estandarización, obviamente impulsado por el descubrimiento de, las, de la escritura, que ha sucedido en muchas partes del mundo en distintas épocas, eso ha generado una suerte de flujo de aplanamiento en las lenguas. Y qué quiero decir con eso? Cuando se inventa una escritura, prácticamente se inventa también una norma, ¿sí? De dónde pues cómo se debe escribir una lengua, qué debe contener, etcétera, y eso queda para registro. Cuando las lenguas no tienen escritura, no tienen esta norma tan dura, ¿no? Hay normas obviamente porque las lenguas están inmersas en normas sociales, ¿no? De eso no tenemos eh, ninguna duda, pero la fluidez se mantiene. ¿No? Es como la lengua en su Estado natural. Bien, luego vamos a ver un ejemplo breve, que es un caso sudamericano, un, un caso que yo he trabajado con detalle, que es el caso Shawi-Chayahuita. Vamos a ver que es una lengua que refleja de manera muy clara eh, toda esta parte teórica que yo les voy a presentar de manera bastante resumida. Acá o sea, parece mucho, pero en verdad es resumido. Y ya nos enfocamos en el caso de hoy, que son las lenguas mochica y maya. ¿no? Sobre la base de estudios hechos, uno, por una lingüista peruana, Rita Loranta, experta en lengua mochica, ¿sí? sin, la, sin cuyo estudio no podríamos hacer esto, ¿no? porque es clave conocer muy bien y haber estudiado desde un punto de vista filológico y eh, muy juicioso, muy minucioso esa lengua para hoy poder realizar un estudio de este tipo. Y bueno, eh, al maya, sobre todo utilizando la reconstrucción del proto maya de Kaufman y Justeson. ¿Sí? Hay otras reconstrucciones, pero vamos a enfocarnos en... Vamos, voy a usar una, ¿no? eh, que justamente es la misma que también utilizó eh, Rita. Aquí bueno vemos a un cacique, ¿no? mochica, y ahí lo que ustedes ven es una representación de un huaco, eh, cerámica mochica, de uno de los del dios eh, serpiente con cabeza de felino, ¿no? eh, un dios justamente del panteón eh, mochica. Bien, vamos ahora sí a empezar a hablar de esta teoría para que nos eh, eh, podamos ubicar. Eh, en donde, ¿Desde dónde es que estoy hablando? Entonces, estamos en el fin de las guerras lingüísticas, regresamos en el tiempo, estamos en el fin de los años 60 y principios de los años 70. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ahí están los inicios de la gramática generativo transformacional, el inicio de esta escuela chomskiana, ¿no? que empieza a tener fuerza y se empieza a expandir por todo el mundo de la lingüística y de las ciencias cognitivas en general. Esta ciencia le interesa tanto a la psicología, a los filósofos, a los lógicos, etcétera. Sin embargo, bueno, ¿cuál es una de las características? Se dice que todos los seres humanos venimos con algo que se llama gramática universal, una suerte de eh, un chip, digamos, con el que venimos todos y que nos ayuda a adquirir cualquier lengua del mundo, en cualquier eh, ecosistema, etcétera. Sin embargo, una de las características principales de esta visión es que este chip, digamos, este mecanismo que tenemos todos en el cerebro con el que nacemos, es meramente sintáctico. ¿sí? Es sintaxis pura. Se le llama el modelo de sintaxis autónoma, o Autonomous Syntax. Había unos lingüistas, entre ellos Hatch Ross, James Macaulay, Paul Postow, George Lakoff y Peter Suran, que está ahí, mi, mi gran maestro, que lamentablemente falleció el año pasado, que dijeron, no, esto no puede ser así. No puede ser que simplemente se trate de concatenar algo en la cabeza y dónde está la semántica, ¿no? dónde está el significado ahí. Entonces ellos proponen otro modelo que se llamó la semántica generativa. Y es en ese momento en que en la lingüística sucede un sisma. Hubo gente que, muchísimos, que empezaron a seguir a los semanticistas generativos y hubo un grupo que empezó a seguir, continuar bueno continuó siguiendo a Chomsky. Hubo un tiempo que Chomsky también fue semanticista generativo. ¿no? Es algo que muy poca gente sabe, pero eso fue. Sin embargo, Chomsky se mantuvo en su posición de que la sintaxis debía ser autónoma, no semántica, y los semanticistas generativos dijeron no. Es en, este, en, esta, en esta discusión en que un grupo de semanticistas generativos empieza a tomar muy en cuenta la cultura y el uso. ¿sí? Y dice, sí, bueno, está la semántica y la sintaxis juntas, casi inseparables, en la, en la gramática universal obviamente, pero al mismo tiempo este sistema funciona como una suerte de motor que nos permite a nosotros navegar en, el, en la selva de variación. ¿Sí? Uno de estos fue Bailey, por ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, eh, Suren aquí nos dice, ¿no? ¿qué es saber una lengua? ¿Saber una lengua simplemente es tener el conocimiento sintáctico? ¿Qué es saber una lengua? Saber una lengua no solamente significa tener la habilidad de convertir significados en cadenas bien formadas de símbolos y viceversa. ¿no? Lo de cadenas bien formadas de símbolos era el, la, lo de los semanticistas generativos. Sino también ser capaz de distinguir entre formas del habla, estándares, subestándares, formales, informales, dialectal y sociolectalmente marcadas. O sea, no solamente es saber las reglas semántico-sintácticas de mi lengua, sino al mismo tiempo saber usarlas, ¿no? saber utilizar esa maquinaria para yo navegar en esa selva de uso y de variación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, en este momento... Yo me estoy dirigiendo a ustedes hablando una variedad de español eh, estándar, latinoamericano, pero formal. ¿no? Si yo pues ahora me pusiera a hablar español limeño de donde vivo, utilizando la jerga, utilizando la jerga que uso para hablar con mi mamá, ustedes pensarían que hay un problema, ¿no? es un poco raro, ¿no? dirían ¿qué está pasando? ¿no? Obviamente yo lo hago porque sé mi lengua. Y sé que si yo hablo de esa forma, puede haber muchas palabras que ustedes no entiendan, que yo pueda hacer el ridículo, que pierda face ante ustedes, etc. ¿Sí? Ya es con cosas más modernas. Pero eso es lo que ya, ese es el meollo de esta teoría. Es ahí donde nace una visión dinámica del lenguaje. ¿sí? Y la semántica generativa empieza a crecer y se transforma en una lingüística dinámica, en donde no solamente se toma en cuenta ya el, el navegar en, esa, en ese mar de variación, sino también se empieza a ver el multilingüismo. ¿no? Y es ahí donde ya yo ya metí un poco mi, mi cuchara. ¿no? Veamos este, la siguiente diapositiva, por favor. ¿De dónde pues sale toda esta, esta discusión? ¿No? Una de las cosas que estos lingüistas también eh, empezaron a darse cuenta ¿no? es que el concepto de lengua es muy complejo, es muy más que complejo, problemático. ¿Y por qué? Porque, don, porque lo que es una lengua es algo meramente social, ideológico. ¿no? Donde empieza y dónde termina una lengua es una convención. Y muchas veces, así podemos pasar a la siguiente diapositiva, eso tiene mucho que ver con la política y la coyuntura de un pueblo. Tanto es así que cuando pues, los españoles, por ejemplo, llegaron a América del Sur, ellos dividieron el, eh, el continente sudamericano como ellos quisieron, ¿no? pusieron eh, lo que llamábamos virreinatos, capitanías, etc., con fronteras delimitadas donde ellos quisieron, que no tenían ninguna... Eh, ningún valor para los pueblos que vivían en ese entonces, pero no solamente eso, sino también le dieron nombre a todas las lenguas amerindias que conocemos nosotros. Muchas veces, si estas lenguas tenían escritura y tenían una tradición que ya de estandarización, parcial o completa, a veces tomaban un nombre de ahí. En otros casos, como en la mayoría de las lenguas ágrafas de Sudamérica, no fue así se tomaba desde una impresión, o de una palabra que escuchaban de la lengua, o de la forma que otro pueblo llamaba a ese pueblo, ¿no? Y es así que tenemos todos los nombres el día de hoy, tenemos muchos nombres que son incluso oficiales en mi país, y que son un poco ridículos para los propios pueblos amerindios, y ellos son llamados así, ya prácticamente lo han asumido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El quechua se le suele llamar runasimi, Runa, runasimi, ¿no? runa, runa, runa hombre simi, lengua, ¿no? lengua del hombre. Lo que no se sabe es que ese nombre runasimi era eh, una, es una palabra, una, es una frase en realidad, pero es un, se volvió palabra que se utilizaba en tiempos de la colonia para diferenciarlo del castilla simi, de la lengua de castilla. Runasimi era la lengua de indio. Cualquiera, cualquier otra lengua era runasimi, ¿no? y de ahí quedó, ¿no? y hoy en día incluso el runasimi, ¿no? pero se olvidan de esa carga peyorativa, igual sucedió con jacaru, para la, la, la variedad de lenguas aimaraicas que tenemos en el centro del Perú, jacaru, jaque, persona, aru, lengua, la lengua del hombre, la lengua del indio, diferente de castilla, aru, ¿no? bueno, ya me estoy yendo hacia la lingüística andina, no, pero bueno, es inevitable porque es mi área de especialización. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Ha sucedido una glosografía del poder. La gente que tiene poder es la que delimita. ¿no? Así se formaron también reducciones, en donde los eh, franciscanos, jesuitas, etcétera a veces escogían una variedad lingüística y la volvían lengua franca. Y toda la variación se perdía. Imagínense cuando teníamos lenguas ágrafas, pues perdíamos prácticamente toda la variación. ¿sí? A veces nos queda algo de esa variación por algunas plegarias que ellos pues, es escribían y transcribieron, pero nada más. ¿no? Eh, el caso típico es el de la lengua shawi. ¿no? El shawi, sí, lengua indígena, pero la gente no conoce la historia y no sabe que la lengua shawi es una variedad estandarizada de una Decena de variedades cahuapanas que se hablaban en un determinado lugar, los españoles escogieron una, la impusieron y crearon una, una nueva identidad. ¿Ya? Bien, pasemos a la siguiente eh, diapositiva. Entonces, ya que este término lengua está tan ideológicamente cargado, estos lingüistas dinámicos dijeron, vamos a utilizar sobre todo Bailey, otro término que nos ayude a Enfocarnos un poco más en el fenómeno lingüístico, dejando de lado un poco esa ideología, que obviamente es casi inevitable, en algún momento tenemos que decir alguna lengua, no es, casi, es muy difícil no hablar de lengua. ¿no? Eso dice también... Eh, eh, ay, como el lingüista australiano se me ha ido de la cabeza ahora ya a regresar. Bien, entonces qué es un lecto, es un término no con el que no nos comprometemos a nada, ¿no? para cualquier agrupamiento de, un, de fenómenos lingüísticos. ¿sí? Es un lecto, ni sociolecto ni idiolecto, eso ya, ya tiene una carga, ¿no? una marca social. En este caso no, es un conglomerado. ¿sí? Bien, pasemos entonces a la siguiente. Después les voy a pasar esta tabla en donde se comparan el paradigma estático de la lingüística y el paradigma dinámico, porque si voy a cada uno nos vamos a quedar hablando de teoría. ¿ya? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros lo que tenemos en nuestra mente es una variedad muy compleja de lectos. Tenemos una competencia lingüística polilectal e internamente dinámica. ¿ya? Aquí lo que tenemos es una representación de una competencia. Obviamente la competencia no está así en la cabeza como un pai, ¿no? es solamente una un dibujo. Entonces vamos a imaginarnos que aquí tenemos pues a un niño, vamos a llamarlo pues, no sé, Pedro. Pedro, esta es su competencia lingüística, Pedro vive en un entorno multilingüe, ojo. Pedro con sus padres habla en electo alfa. ¿no? Electo alfa pues está cargado de elementos familiares, etcétera. Y desde una perspectiva externa y estática, vamos a decir que él habla náhuatl. ¿Ya? Entonces, cuando alguien ve a Pedro hablando con sus papás, ah, está hablando en náhuatl. Pero no solamente está hablando en náhuatl, está hablando en náhuatl de una forma con la que él no hablaría quizás con otras personas. Eso es muy importante. A veces las descripciones lingüísticas están hechas, las gramáticas sobre la base de cómo hablan un adulto en determinado contexto aislado. ¿No? Hay que tener cuidado con eso. Beta. Ahí vemos a amigos de Pedro. Ah, cuando vemos dice también está hablando en náhuatl, pero lo ha, de, de una forma en particular. Quizás también con algunos elementos del español de México, ¿no? Mucho léxico, ¿no? De computadoras, de juegos, ¿no? etcétera Luego, en gama, son los profesores de Pedro en la escuela que solo hablan castellano, ¿no? que lo obligan a hablar en castellano. Y bueno, Pedro. Habla en castellano con ellos, pero siempre todos estos lectos están interconectados. ¿no? Aquí vamos a decir, pero ese es español. Sí, pero en la cabeza, donde empieza y donde termina lo que nosotros llamamos lengua, no existe. Todo está como en una olla de trazos, elementos lingüísticos. ¿Y qué hacemos nosotros? Navegar y escoger lo que necesitamos en determinado momento. Porque todo elemento lingüístico que nosotros aprendemos tiene una carga social. Todos. No existe elemento lingüístico que no tenga carga social, porque el lenguaje es una herramienta de socialización. Todo está hecho en contacto entre personas. Entonces, si yo digo, pero Pedro entonces es, es bilingüe, también por ahí inglés con sus amigos por internet, está aprendiendo Valirio de Game of Thrones, no sé... Y chatea con ellos, ya, todo eso está ahí. Pedro habla cinco lenguas. Sí, pero... ¿Qué es hablar cinco lenguas en la competencia de Pedro? Él habla náhuatl, pero en el contexto familiar casero. Habla español en el contexto escolar. Habla inglés en el contexto maqueta de la clase de inglés. Pero en los demás contextos de las otras lenguas, él no sabe manejar esas lenguas, esa lengua. Lo tendría también que aprender y crear nuevos espacios. Uno siempre va a estar en constante aprendizaje o, o adquisición de nuevas formas que nos permitan aprender a socializar en nuevos contextos con otras personas, etc. ¿No? Nosotros no nacemos aprendiendo a dar una charla en español estándar, nadie. Nosotros no nacemos a, eh, sabiendo escribir un ensayo, nosotros no nacemos eh, eh, a, aprendiendo a hablar inglés de la calle cuando hablamos aprendemos el inglés de un instituto. Eso lo aprendo con el tiempo, usando, usando esa herramienta que ya tenemos. ¿no? Entonces, esta competencia polilectal e interna dinámica que yo, que yo he representado, simbolizado con este gráfico, tiene distintos parámetros. Parámetros geográficos, sociológicos, interaccionales, pero también diacrónicos. ¿sí? O sea, regresando un poco, si, si yo soy monolingüe, ¿hay alguna diferencia? No. En este, bajo este modelo polilectal, el monolingüe y el multilingüe en realidad siempre tienen la misma competencia. Lo que varía es el nivel de similitud entre lectos. ¿Sí? Cuando los lectos son más parecidos unos con otros, se tiende más a lo que nosotros desde una perspectiva estática llamamos monolingüismo. Pero cuando los lectos son mucho más parecidos, unos de otro, diferentes, perdón, unos de otros, estáticamente, multilingüismo o poliglotismo. Ahora, esto con el tiempo y el uso se puede fosilizar. Y de ahí nacen pues las llamadas lenguas mixtas, ¿no? que no son más que una, llamar a una lengua desde una perspectiva estática porque yo veo que tiene dos ingredientes, pero no, es que en el uso ya están mezclados. Solo se ha fosilizado una parte de eso por el uso en una comunidad. ¿Ya? Bien, seguimos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí, eh, un caso típico de multilingüismo. Y olvídense de ese arbolito que es eh, de Semantic Syntax. Pero ahí son amigos míos del desierto de Kimberly, eh, hablantes de la lengua cuca ya. Este es eh, Júpiter, este es Mary y este es Chiliwa. Ellos son hablantes de Kukaya, uno diría. ¿no? Sin embargo, Júpiter habla ocho lenguas más. Mary habla cinco lenguas más. Chiliwa sí solamente habla Kukaya. Pero cuando ellos hablan entre ellos, siempre están en un constante navegar de todo lo que saben, porque a veces Júpiter no domina el, el registro que a veces usa Chiliwa en cucaya lo entiende pero le responden Walpree, que es una lengua cercana de otra eh, rama de la familia pamañungana pero por como Chiliwa está acostumbrada a hablar con gente de esos sitios le entiende ¿no? entonces qué diríamos justamente en ese caso ellos son un ejemplo vivo de una competencia polilectal e internamente dinámica sí? A veces hey, uno los va a escuchar y dice, pero no están hablando, están hablando en una mezcla imposible, ¿no? Tiene Walper, tiene Kukaya, tiene por ahí palabras en ya por ahí tiene criollo aborigen, por ahí tiene inglés. ¿Qué es esto? no? Es que eso es lo normal. Eso demuestra la historia de los hablantes, de dónde vinieron, cómo navegaron durante su vida en su bueno, ecología de lenguas. ¿ya? Seguimos. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una comunidad así y pasan cientos de miles de años? Cuando tenemos una comunidad así y pasan cientos de miles de años, bueno, cientos de miles no, miles, <ríe> o cientos nomás, cientos o miles. Eso se fosiliza y se generan marcadores históricos en las lenguas. Y aquí nace el modelo del flujo, en donde tenemos una fuerza social, imagínense pues que ahora... Eh, no sé, pues, eh, eh, al Estados Unidos imperial se le ocurre dominar toda América Latina, ¿no? invaden América Latina y dicen, desde ahora ustedes tienen que hablar inglés, todos estamos obligados a hablar inglés y todos nacemos, estamos en esta época, los niños van a tener que hablar inglés. Pasan 40 años, Estados Unidos es derrotado, todos recuperamos nuestras independencias, pero todos los niños de esa época se quedaron con esa eh, habilidad de hablar inglés. Y se formó en su competencia una capa, ¿sí? que siempre va a influir su forma de hablar quizás español y su forma de hablar inglés. ¿sí? Ese es un ejemplo simple, tonto, de lo que puede pasar en cientos de años, porque las lenguas no son más que capa tras capa tras capa de cosas que pueden pasar en la historia. Y cuando una lengua tiene escritura, la escritura es como, una, como un flujo que genera qué? mucha homogeneización. Tenemos fuerzas sociales que actúan sobre nuestros lectos, en nuestra competencia polilectal e internamente dinámica, y que afectan los ingredientes de cada uno de estos lectos, que son los lingüemes. ¿No? Este, es una, este es un concepto utilizado eh, por Haspelmath y Croft ¿no? en la lingüística eh, cognitiva. A mí no me gusta mucho la lingüística cognitiva. Eh, pero el concepto sí me gusta mucho, desde un punto de vista evolucionista. ¿Qué es un flujo entonces? Un flujo es un proceso dinámico que involucra una fuerza social condicionante y no determinante, que actúa por sobre un número de lingüemes en un lecto determinado. Los flujos están en, suceden todo el tiempo, ¿sí?, eso, eso generan marcas sociales en nuestra forma de hablar. Pero cuando el tiempo pasa, estos perduran, ganan la competencia, digamos, cultural, se fosilizan y se vuelven marcadores históricos. Tanto es así que nuestra lengua española tiene capas, por ejemplo, que a veces llamamos una capa mora árabe, ¿no? tenemos léxico del árabe, el español mexicano, incluso el español latinoamericano tiene una capa eh, náhuatl, tenemos una capa también este, eh, taína. ¿sí? En el español del Perú y de muchos países eh, sudamericanos tenemos una capa eh, quechua, ¿sí? por el contacto con pues, las, eh, las hablas quechuas de, de antaño. ¿ya? Ponerle un nombre al flujo es problemático, más tiene que ver pues, con, eh, más que con el nombre de una lengua, tiene que ver con el periodo de conquista, ¿no? flujo de conquista, flujo de... Eh, ciertas modas, ¿no?, como por ejemplo la televisión Televisa en México, que se empezó a, a difundir las telenovelas, las series en toda América Latina y todos los latinoamericanos conocemos mucho del léxico del español mexicano por eso. Eso es un flujo, ¿ya? Así como funcionan las lenguas, sino que esa forma de verla, por más que es muy clara, hace que el fenómeno lingüístico sea difícil de agarrar, ¿no?, pero es que así es la ciencia no es fácil ¿no? los modelos dinámicos son pues, los que se usan ahora en la mayoría de ciencias en la lingüística pues estamos en, en el arbolito seguimos <risa> ahora sí nos vamos al estudio de caso a Sudamérica uh, el primer estudio de caso rápido Sudamérica Sudamérica es un continente muy interesante ¿no? así como lo es también Mesoamérica que es muy interesante en Mesoamérica hay aproximadamente 450 lenguas, aproximadamente, porque todo depende de quién cuente, de quién le ponga los nombres. ¿no? Estas están clasificadas en entre 118, 117 o 108 unidades genealógicas. Esas Unidades genealógicas es lo que tradicionalmente a veces se llama, por ejemplo, un stock, una familia o un aislado, ¿sí? Un aislado es una unidad genealógica, una familia también, un stock también. ¿sí? Bueno, el stock contiene familias, entonces ya ahí solo es una. ¿ya? Entonces, en Sudamérica tenemos 48 agrupamientos entre familias y stocks y 70 aislados. Y uno de estos es uno de los de la charla de hoy día, que es el Mochica, del estudio de caso de dentro de un momento. Sin embargo, eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque Sudamérica fue poblada hace menos de 20.000 años. Y lo que se esperaría de un, del último lugar que fue poblado por la humanidad es que en lugar de haber tanta diversidad de familias lingüísticas, haya tres o cuatro, diez máximo, ¿no? Pero no. Tenemos familias enormes como la familia Caribe, la familia Arawak, la familia Tupí, la familia El Macroyé. Pero... Hay muchísimas otras más. Y lo que nos muestran los estudios comparativos, ¿no? dejando a Greenberg de lado por un momento, es que no se pueden relacionar unas con otras. ¿no? Hemos ya reconstruido muchos protos. Yo trabajé en la reconstrucción del proto Cahuapana, y cuando compro el proto Cahuapana con otros protos, no encuentro nada. Claro que las lenguas no solamente son léxico. ¿no? Eso es aislar un poco la realidad lingüística. Bien. Entonces, en lugar de unificación... Caos. Al parecer, decía Peter Mavishkin, todas las lenguas sudamericanas son mixtas, desde un punto de vista estático. Eso lo decía Mavishkin. Y ahí es donde entré yo. Y dije, sí, pero hay que explicar esa mixtura, esas capas. Si son mixtas, ¿qué habrá pasado? Hay que indagar la historia, la prehistoria, utilizar la arqueología para entender qué es justamente lo que está pasando. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, vamos a ver el caso, ya, este también lo podemos pasar, el caso de la lengua chayagüita, ese es el territorio Cahuapan en el Perú, ustedes pueden deben haber visto pues una mapa de Sudamérica, ese es el triángulo formado por los ríos Marañón arriba, Guayaga a la derecha y la cordillera escalera. Es un área que es más o menos del tamaño de Holanda o Bélgica en la actualidad. Eh, todo el territorio que está en amarillo es el territorio donde en la actualidad se habla la lengua Shawi o Chayahuita. ¿no? Chayahuita en verdad es el mismo nombre Shawi, solo que en boca de los españoles de hace 500 años. Menos, 300. Y de ahí vemos un puntito rosado ahí, que es la lengua Gebera o shiwilu, que es la lengua hermana del Shawi, y un puntito azul ahí, que es la lengua muniche, que es otra lengua aislada, así como el mochica. Pero el muniche no es una lengua cahuapana, es una lengua aislada, pero que comparte el espacio cultural, con las lenguas cahuapanas. Entonces es importante siempre tenerlo en cuenta. Ese es el territorio y es una lengua que está, como ven ahí, eso que está verde son eh, es, son los Andes del norte. Es una lengua que está entre los Andes y la Amazonía. Entonces tiene muchas características compartidas con las lenguas andinas como el quechua y el aimara y también con las lenguas amazónicas, aunque muchas más con las andinas. ¿Ya? Se, eh, seguimos ver Hay algunas fotos de mi campo, parece que el proyector me ha puesto filtro, ¿no? <risa> Bien, entonces ahí estamos, estoy con, los, con el pueblo Shawi, es un pueblo maravilloso, ¿no? Con el que he pasado mucho tiempo y donde el trabajo de recolección para la descripción, documentación y análisis de los datos se ha hecho entrenando a lingüistas locales para que ellos mismos también puedan recoger los datos, ¿no? Donde yo pues no sea siempre el que, el que va a los datos y adiós señor, ¿no? Eh, y algún día, pues a ver si podemos hablar de eh, mis prácticas de documentación eh, un poco más inclusiva. A ver si seguimos. Algunas características generales de las lenguas Cahuapanas. Vamos a ver. Uno, pronombres en forma y función compartidos con la lengua puelche, que es una lengua aislada de la Argentina. Una lengua que se habla 4.000 kilómetros al sur de la Argentina. Dos, léxico nuclear caribe. Tres, léxico técnico cultural arawaca. Cuatro, cierta morfosintaxis arawak Seis, cinco, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Numerales basados en la palabra para piedra, la ruta Marañón-Guayaga de intercambio de sal, que es un rasgo que comparten el muniche, las lenguas Cahuapana, la lengua al parecer la lengua Kingnam de la costa del Perú y, la, y las lenguas Cholón e Ibito. Tiene una tipología andina, el esqueleto de las lenguas Quechua y Aymara, eso se llama esqueleto Quechumara, una propuesta de Cerrón Palomino, y estudiado por la lingüista Valenzuela, Pilar Valenzuela Bismarck. Y algunas variedades de, de Chayahuita tienen al marcador de pregunta K, que viene de las lenguas jíbaro, solamente las variedades que están en la frontera con las lenguas jíbaro, justamente porque es ahí donde hay bilingüismo. Entonces, ¿qué pasaría si yo cojo todos estos elementos y los quito? ¿Qué me queda? Algo de léxico Cahuapana, ¿no? con el que voy a reconstruir mi proto kawapana. Pero pues si le quito todo eso, ¿qué me queda? Me quedo sin gramática. No queda nada. Sonidos. <ríe> no sé. ¿no? Entonces, esta es una lengua... Bueno, la familia Cahuapán es una familia de, do, de dos lenguas. Tres lenguas, ya sabemos, porque encontramos un manuscrito. Pero tres lenguas. Es casi un aislado. ¿no? Muy chiquita. Entonces, ¿es una, lengua isla ¿es una familia aislada? No. Es una familia que está... ...relacionada con muchísimas otras familias lingüísticas. Es una, es una comunidad que ha vivido en, una, en un constante multilingüismo. Y esa competencia polilectal se fosilizó. Y esas capas se muestran. Ahora, ¿ellos saben que sus antepasados eran caribes? No. ¿Ellos saben que sus antepasados eran arahuacos? No. Pero a veces, ¿en qué se encuentra eso también? En la forma de construcción de las casas, en las prácticas de ayahuasca, en la cerámica, que a veces es medio tupí, ¿no? O sea, ahí está también. O sea, las capas no solamente son lingüísticas, ¿no? Es, hay, es, hay que tener ojo ahí. Cuando uno habla de capas, no solamente es una capa lingüística, hay que estudiar toda la cultura y la, la, la, la arqueología, la cerámica, el tipo de construcción de casas, porque la, la lengua es una herramienta así como lo son todas las otras. Si uno no lo hace, pierde el foco completamente, está aislado. Eso no se puede hacer. ¿Y hay indicios de que haya, hubo arawaks ahí? Claro que sí. La ruta arawak. ¿Hay indicios de que hubo caribes ahí? Por supuesto que sí. Incluso hubo un grupo caribe que encontraron los españoles ahí, que se llamó el grupo Patagón, que ya no está. Pues Pudo haber contacto por ahí. Eh, Jíbaro, pues, sin duda. ¿no? Son los enemigos tradicionales de los Shawi. Entonces, pasamos, eh, ahí vemos el sistema pronominal para los curiosos. ¿no? Ahí está el punto verde, arriba es el, la lengua cahuapana, abajo es el, eh, eh, el, el puelche, ese puntito marrón. ¿no? Y miren el sistema pronominal. Cuando yo lo presenté por primera vez ante un profesor lingüista en Berkeley, él me dijo, mm, en verdad es igual, pero quizás es coincidencia. Sí, puede ser. Pero si uno ve las lenguas que están entre las lenguas cahuapana y el puelche, va a encontrar restos de este sistema pronominal en todas. Algunas la en la primera persona, otras en la segunda, otras en la cuarta. Algunas aún mantienen dos. Entonces, ¿qué es coincidencia? No, es que simplemente esto no tiene... La, la visión de la lingüística actual es solamente encontrar genealogías de proto con proto. Stock. Pero no en todos lados funciona eso, porque esa forma de ver la historia de las lenguas viene de Europa en donde había escritura. Si uno se pone a analizar las lenguas anteriores a la escritura, como el venético, el lusitano, no se pueden meter en, en, ni siquiera tampoco en esas clasificaciones, son muy problemáticas, parece que fueron mixtas también. El venético es el caso más interesante, por cierto, para los curiosos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? pues quizás es el indicio de un pasado. Es difícil de explicar, pero es obvio porque la zona del sur fue poblada desde el norte. ¿no? Bien, y hay ayuda genética también. Hay un estudio genético que dice que justamente una población de, de Argentina parece estar relacionada con los pueblos cahuapana. ¿no? Que era Barbieri, es la que he encontrado eso en uno de sus apéndices, está puesto. Hay que revisar el apéndice. Ya, seguimos, pa pasamos al siguiente. El componente arahuaco, por ejemplo. Ahora vamos a ver, componente arahuaco, Todo ese léxico es arahuaco, compartido entre las lenguas, el protocahuapana y las lenguas arahuacas. Acá no se va a ver, lamentablemente, pero lo pueden ver en mi, en mi libro. ¿no? Toño tiene un PDF, yo le voy a mandar otro para que quizás lo distribuya con ustedes. Y este eh, ya, y pues ahí, ahí están todas estas listas, incluso mejoradas, porque aquí hay algunos errores del autor que lo observó por primera vez que es este el, el lingüista Yolkeski, ¿no? Un trabajo bonito, eh, sin conocimiento a veces de las lenguas que de mar, entonces a veces había algunos eh, quechuismos del cahuapana que provenían del español y eso lo tuve que limpiar. Entonces, ¿Sí? bien, seguimos. Esa es la ruta arawak, ¿no? Las flechas son la ruta de los pueblos arawak, los puntos verdes son lenguas arawak y los puntos marrones son lenguas no arawak, pero que están obviamente en la ruta. ¿No? Qué interesante, ¿no? Entonces es como, ¿es coincidencia? Por ejemplo, ahí abajo está el Pukina, que dicen, no, el Pukina era la lengua de los incas, ¿no? El Pukina, la lengua tradicional de los incas, la lengua secreta. Y la lengua Pukina tiene todo el sistema pronominal Arawak, tiene el léxico Arawak. ¿Qué? Entonces es una lengua Arawak, no, pues porque ahí esa es la visión del proto que el. No, pues es una lengua que muestra una historia que estuvo compartida con los pueblos arahuacas así como cuando se ve el estilo cerámico que dicen, cuando dicen, "Ah, mira, el estilo de esta pirámide de abajo es teotihuacano aquí", cuando ven a, a las pirámides maya. Claro, pues es una capa, una influencia, lo mismo, pero en la lengua. No necesitamos decir que, "Ah, este y este Estudiamos los dos el proto siempre. No, pues porque la historia es más complicada que eso. Los humanos nos movemos de formas muy complejas. Seguimos. Entonces tenemos aquí, esto ya lo van a ver en el, en el libro, una serie de flujos que van desde el 15.000 a.C. hasta el periodo republicano en el Perú, en donde tenemos flujos como el poblamiento inicial, que podría dar origen al, al sistema pronominal, el surgimiento de la agricultura que eh, está relacionado con el auge de la cultura chavín ¿no? y obviamente la expansión de lenguas de tipo andino como el quechua y el aymara y eso podría darle, darnos indicios de por qué las lenguas cahuapana tienen esa estructura, la matriz arahuaca, que es, eh, eso ya es entre el siglo XII y XVI, las rutas de intercambio arahuacas que podrían mostrarnos por qué, etcétera, ¿no? las guerras jíbaro, etcétera. Bien, pasamos a entonces, ahora, viene el enigma, el caso, el de las preguntas del día de hoy, lo que causa este, polémica. ¿no? Eh, yo no les voy a dar la respuesta, lo que yo quiero es que ustedes encuentren la respuesta. Yo les voy a dar lo que pienso de la lingüística dinámica y cómo la lingüística dinámica lo puede resolver. Pero solamente lo va a resolver si la arqueología, la lingüística, la antropología se empiezan a hermanar y no se empiezan a ver como disciplinas aisladas. Otro de las representaciones eh, mochicas. Los mochicas fueron, eh, es una cultura eh, preincaica que se desarrolló entre el 150 al 700 después de Cristo. Entonces, como ven, está en una temporalidad bastante contemporánea a, por ejemplo, las, eh, al, al, a los mayas. ¿no? Es casi pues, la, un poco después, pero por ahí van. Pero eso no nos dice mucho. Ahora en el mapa ustedes pueden ver ¿Dónde está la influencia de la cultura mochica? Porque no se trataba de un imperio ni nada, eran ciudades que tenían pues, estilos compartidos, etc. Y nosotros suponemos que ellos ya eran quienes hablaban el mochica que nosotros encontramos cuando llegaron los españoles. Ahí ya estamos ante una suposición, porque no, no, tenemos, no tenían escritura, eran cultura ágrafa. Entonces, los, mochic, ¿los moche hablaban mochica? Puede ser pero no hay certeza de ello, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunas características? Vamos a ver algunas fotos para familiarizarlos, yo no voy a tener el tiempo pues, de darles una cátedra de arqueología mochica, pero hay muchísimos libros, incluso ahí hay uno, arriba, ahora ¿no? estábamos mirando con Mauro por ahí, Entonces, acá está pues, el dios Ayapaec, una de las deidades principales que se encuentra en el Templo de la Luna, esa es la pirámide del Sol, si no me equivoco, eh, eh, bueno, eh, una de las principales características de, de los templos mochique eran que eran pirámides superpuestas, un estilo muy distinto al que se encuentra en otras culturas eh, eh, de la costa y bueno, del, de la Sierra del Perú. Pasamos… Eh, grandes orfebres, siempre con representaciones de sus sacrificios, de, de su sacralidad en la orfebrería, grandes navegadores, a diferencia de otros pueblos, muy conocidos por el famoso caballito de Totora, ¿no? que se pueden ver hasta la actualidad en las playas eh, del norte del Perú. ¿no? Ahí ven pues algunas personas eh, vestidas con el traje tradicional mochica. ¿no? Seguimos. Hay, eh, son muy famosos por los guacos eróticos, ¿no? incluso ahora hay todos unos memes ¿no? de un huaco erótico en el Perú, eh, ¿no? que es el guaco de la fertilidad, se le llama, ¿no? que lo quemaron, ¿no? ahora han hecho uno nuevo ¿no? para molestar a la gente. Bueno, este es, era toda una tradición ¿no? maravillosa, ¿no? Que, que estuvo escondida mucho tiempo por el tabú, ¿no? incluso se prohibía mostrarla al público en los museos. Ahora ya no, incluso hay en el, en el Museo Larco, en Lima hay una zona especialmente dedicada a los guacos eróticos. ¿no? Y, y ahí ustedes van a ver pues, a una sociedad muy, eh, ¿cómo decir?, eh, abierta a la diversidad, ¿no? eh, desde el plan, desde el plano, del punto de vista, este, eh, bueno, sexual, erótico, ¿no? Ya, seguimos. ¿Cuáles son estas comunalidades que se dicen existen? Entre la cultura mochica y la cultura maya. Aquí vamos a ver sobre todo eh, bueno, comparaciones bastante simples hechas por Julio Cetello, Elizabeth Benson, Regulo Franco, especialistas a veces en ambas culturas o peruanistas que leían mucho sobre los maya. ¿no? Entonces, ¿Qué vamos a ver? Hay similitudes formales y funcionales entre ambas sociedades a nivel de tecnología aunque obviamente los mochicas se edificaban en, en, en adobe, no, no en, en, en piedra, porque en la costa del Perú no hay piedra, ¿no? Eh, la iconografía, muy parecida y muy distinta a la de muchos pueblos de los Andes, la cosmovisión, ¿no? el panteón mochica, muy parecido, la construcción de templos piramidales sobrepuestos, es una de las cosas que siempre se comparan más, las batallas rituales y los sacrificios humanos, ¿no? Las otras sociedades tenían sacrificios humanos, sí, pero no del mismo tipo, ¿no? Entonces, hacer sangrar, por ejemplo, ¿no? <risa> bueno, yo no soy arqueólogo, entonces no voy a entrar en detalles sobre eso. Me encantaría estudiar arqueología. Pero a mí más me interesa llevar eh, a, al dinamismo en la discusión en, muchos, eh, en muchas ecologías. ¿ya? Entonces, estas comunalidades, sin embargo, no podrían, eh, no dejan de ser anecdóticas, ¿no? Podría tratarse de una mera coincidencia, ¿no? eso podríamos decir. Un bonito parecido, que nos recuerda que pues somos humanos y como tales podemos llegar a pensar y organizar los que nos rodea de una forma similar. Ahora, estamos en América, ¿no? No estamos hablando de la similitud de los templos de los vikingos con los templos de Yucatán, o de la similitud entre los de la muralla china, los dioses del dragón chino y Quetzalcóatl, ¿no? No estamos hablando en ese nivel de, de lucubración, estamos hablando de dos sociedades amerindias, ¿no? Lejanas, unos pues 2.000, 3.000 mil, mil kilómetros, pero bueno, son amerindios, ¿no? Ya, entonces ahí quedan esas comunalidades, eso se discutió, muchos incluso han llegado a llamar a los mochicas los maya de América del Sur, ¿no? Pero eso es que se quedaba como anecdótico, ¿no? igual los mochicas no tienen escritura, etc. Pasamos a la siguiente. Entonces ahí pues surge la. Pero decían, pero de los mayas, pues tenemos sus registros de las lenguas y de los mochicas también. Y si los comparamos. Entonces, las lenguas mochica y maya, ¿están genealógicamente relacionadas? Hay genealógicamente, entonces acuérdense, esa es la perspectiva estática. ¿No? Ya. Entonces tenemos al primer autor, que es Ceballos Quiñones, 1944, que sobre la base de un estudio toponímico, deduce posibles relaciones entre lenguas del norte del Perú, lenguas ecuatorianas y eh, lenguas mexicanas. ¿No? Él ve estas similitudes, pero bueno, Ceballos Quiñones no era lingüista, eh, encontró algunas similitudes interesantes, pero nada más, sobre todo esto del, de la similitud entre algunos eh, topónimos terminados en mal, no tanto en Yucatán como en el Perú, pero, bueno, en verdad, eso sí podría ser una coincidencia. Luego tenemos al estudio de Luisa Stark, dos estudios, uno de 1968 y otro, una versión mejorada de 1972. Ahí sí hay una comparación léxica y gramatical parcial, entre lenguas maya y el mochica. ¿Y qué nos dice? Stark reporta similitudes a nivel léxico muy sugerentes entre la lengua mochica y el maya. Este último trabajo, el de Mil, el, el, el, en general, adolece de, de buena rigurosidad metodológica, porque compara sistemáticamente al mochique con solo una lengua maya, que es el chol. ¿Ya? Entonces, y solamente algunas formas protomaya. Hay una severa crítica en el libro 1990, de 1995 de Serrón Palomino, la lengua de Naimlap, y en el orante, en el último libro de Rita de 2020, justamente por eso. Porque obviamente no tenemos al Mochica en su versión colonial, pero si, tenemos, si esa es la versión más antigua del Mochica, hay que compararlo con la versión que tengamos pues más antigua del Maya, con versiones intermedias, ¿no? Pero no es lo que se hizo. Se comparó con una lengua moderna. Hay un problema metodológico. Se tiene que comparar los antiguos con el antiguo con el antiguo. Entonces aquí es donde entra Rita y desde un punto de vista histórico comparativo y riguroso vuelve a realizar el cotejo, ¿sí? Vuelve a realizar el cotejo y qué es lo que encuentra. Entonces, gracias al riguroso y detallado escrutinio de Loranta, logramos finalmente poder Descartar una relación genealógica entre las lenguas maya y el mochica. Descartar una relación genealógica, o sea, una relación de tipo tradicional. Sin embargo, sin embargo escúchenme bien aquí, nos deja, Rita nos dejó, casi tres docenas de léxico similar, bastante similar, ahora lo vamos a ver morfología formal y funcionalmente similar y un importante número de características compartidas a nivel tipológico entonces eso qué es se queda otra es como que bueno nos quedó otra vez la pregunta abierta no genealógica no pero un montón de similitudes lingüísticas y también culturales ¿no? entonces bueno qué pasó Seguimos. Vamos a ver algunas de las similitudes en donde inclusive hay correspondencias fonológicas. Esto es extraído del libro de Rita Loranta. ¿sí? Sin este trabajo nosotros no podríamos hacer un análisis dinámico. ¿ya? Entonces tenemos aquí al mochica y al maya y la glosa. Lo que vamos a ver es que muchas palabras del mochica Corresponden con sus contrapartes protomaya, esta es la versión de Kaufman y Justeson, eh, en, y siempre que en Mochica hay L, en Maya hay una ja. ¿sí? Entonces vamos a ver algunas como Lek y eh, Hol, ahí yo nunca le he visto mucho, loch y jut o hat, lok y ok para pie, partes del cuerpo sobre todo, la palabra para agua, la y ja, ¿no? Siempre correspondencia entre L y Mochica, perdón, Mochica L y Maya Ha. ¿Ya? Seguimos. Luego tenemos más partes del cuerpo, como el Mochica mech y el Maya moch. El Mochica ese es para mano, ¿no? El Mochica chichu para busto seno y el Maya chiu para busto seno. Partes del cuerpo. Seguimos. Verbos. Verbo venir, mochicata, mayat ya. Verbo aprender, mochica con, protomaya Verbo agarrar, mochicamach, mach, protomaya moch, protoyucateco, mach. Eh, verbo golpear, mochicatón, mayat in. ¿No? Eh, muy parecidos. ¿no? Seguimos. Léxico cultural. Como por ejemplo la palabra para plato, mochica maya lac o lec. Eh, en algunas variedades modernas es aún lec, ¿no? Mochica on, un tipo de árbol, protomaya on, que es el árbol de aguacate o palta, como decimos nosotros en el Perú. Mochica chun, eh, para la calabaza, maya eh, kum ¿no? O kum. En, en yucateco hasta hoy día es este cum, ¿no? y ahí es un poquito ya más, más parecido ¿no? chum eh, para, o también también se encuentra, ¿no? en Mochica ya seguimos y aquí tenemos pues una comparación léxica similar, en donde vemos pues las correspondencias de las palabras, ya hemos visto todas estas, ¿no? Sí, todas estas las hemos visto pasamos al siguiente, y aquí ya yo tampoco veo <risa> Pero um, a ver sí, bueno son las mismas a ver si me pongo de pie aquí logro leer ya no lo, bueno palabra para pequeño eh, agua no etcétera hay unas cuantas casa también no es casa también an na. además del léxico hay también características gramaticales compartidas entre el mocheca y el maya esto también observado primero por Stark y nuevamente cotejado por el Oranta. Entonces aquí yo escojo el de Rita y Loranta, porque ya es la versión cotejada, ¿no? como mejorada. Entonces, fonotácticamente, misma estructura. CBC, porque bueno, el protomaya tenía CB con coda eh, opcional, ¿no? y con tendencia a la monosilabicidad, las dos lenguas, las dos bueno, el aislado y la familia. Posesión, inabilidad descindida, subclases posesivas, sufijos absolutivos, sufijos relacionales. ¿no? En este sentido, el mochica no se parece en nada a las lenguas andinas. no. Se parece a algunas lenguas amazónicas, sí. ¿no? Estamos hablando de lenguas americanas, ¿no? normal que puedan parecerse. Locativos derivados de partes del cuerpo, bueno, en ese sentido, todas las lenguas del mundo, ¿no? Nosotros decimos de frente, bueno, en el Perú no sé si ustedes quieren decir derecho. ¿no? Clasificadores numerales, en eso sí es interesante, porque las lenguas andinas no tienen clasificadores numerales, las lenguas mayas sí. Algunas lenguas amazónicas sí, pero no necesariamente las cercanas al Perú. Eh, ausencia de pluralidad, esto es algo común en casi todas las lenguas amerindias. Nominal, forma de nominalizar, ¿no? el sufijo mochica y el sufijo eh, maya, la, en prácticamente todos sus usos y funciones, ¿eh? idénticos. Entonces, estas son las características. Entonces, ¿qué nos dice el oranta? Hacia el final de esa parte de su tesis, nos dice, aunque algunos ítemes léxicos puedan decirse que involucran formas similares y funciones, son pocos, ¿no? algunos son partes del cuerpo, y otros verbos específicos, ¿no? pero dicen, es como, sí, pero son específicos y son verdes del cuerpo. Además, las correspondencias de sonido recurrentes son pocas, pero son. ¿no? Basado en todos estos resultados, después de una revaluación, llego a la conclusión de que el mochica y el maya no están para nada, de ninguna forma relacionados genealógicamente, el mochica se mantiene como un aislado. Y yo le digo, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, desde un punto de vista histórico-comparativo, tradicional. Desde un punto de vista dinámico, no necesariamente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo explicar qué es lo que está pasando? Podemos tirarlo a la coincidencia, pero creo que podemos abrir una brecha mucho más rica si analizamos esto desde una perspectiva interdisciplinaria. Pero vamos a ver eso. Hipótesis 1. Es coincidencia. ¿Ya? Esa yo la descarto porque a mí no me gusta decir eso. Hipótesis 2. Al existir cierto léxico compartido y algunas correspondencias, puede ser que las lenguas maya y el mochica estén genealógicamente relacionados. Esa era la, la, la hipótesis de Stark, ¿no? Y reevaluada en el Oranta. ¿sí? Subhipótesis 2.1. Esto ya no se puede, o bueno, no subhipótesis, pero esto ya no se puede comprobar dada la falta de datos dicen ahí, ahí nos quedamos, nunca más sabremos nada más. Su hipótesis 2.1. 2. Puede tratarse de una relación genealógica distante, en donde el mochica y el protomaya tengan un ancestro en común, una suerte de paleomaya mochica. Esta población y su lengua serían las antecesoras de los mayas y mochica, hecho que se vería reflejado en su léxico y semejanzas gramaticales. Pero ahí nos quedaríamos en qué... Esta es la perspectiva tradicional igual, ¿no? nos quedaríamos en una eh, especulación. No podríamos ir más allá porque el método histórico comparativo no nos va a dejar ir ahí. O sea, ya al ver la correspondencia decimos sí, hay un sonido que en las lenguas mochica deriven en, en L y en las lenguas maya deriven en ja. J. ¿Cuál será ese sonido? Pero no podemos reconstruir más. Nos falta información, nos falta el camino que siguió el Mochic. ¿No? Ahí nos quedaríamos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí viene la pregunta que yo hacía al principio. ¿Y si dejamos de ver genealogías? ¿Y si dejamos de pensar que hay un proto-palio, etcétera? Y empezamos a intentar ver las relaciones humanas como son en la realidad... Sobre todo en América, ahí están, por ejemplo, re, eh, restaurando ¿no? los frisos de la huaca, eh, es la huaca de la luna. ¿no? Van a la huaca de la luna en Lambayeque, van a quedar enamorados de esos frisos, son una maravilla, ¿no? es algo verdaderamente sorprendente. Y los colores están intactos, ¿no? porque han sido como se. Si se les vino toda la arena encima, se mantuvieron intactos por miles, por más de dos mil años, casi dos mil años. Bien, seguimos. Entonces, esta visión de la lengua como un tótem, la lingüística dinámica la bota. ¿no? Y pasamos al siguiente, y empezamos a ver a la competencia lingüística pol polilectal con sus capas que demuestran el uso de la lengua a diario y también la historia de la lengua a diario. Cuando nosotros, lingüistas históricos y dinamistas, vamos a analizar la historia de una lengua, no vamos a ver el tótem que vimos hace un rato, sino vamos a ver una versión fosilizada como la, como la que viene. Algo así. Como lo que pasa con el chayahuita, que tiene todas sus capas. Y si yo las quito, me quedo pues con el léxico cahuapana, bueno, sí, que me dice... Que las lenguas Xiawi y Xiwil eran dos poblaciones que vinieron de un mismo sitio y estuvieron separadas, pero no me dice todo lo demás de la historia. Siguiente. Hipótesis desde la lingüística dinámica. Esas son las hipótesis que voy a dejarles yo para que ustedes puedan indagarlas mejor y que por qué no colaboremos en un futuro cercano, ¿no? Hipótesis 3. El léxico y los rasgos gramaticales compartidos entre las lenguas mayenses y el mochica representan un marcador histórico compartido. Marcador histórico. ¿Se acuerdan del marcador histórico? No producto de una genealogía común, pero sí de una historia parcialmente compartida. Este marcador histórico, producto de un flujo, aún por ser explicado en el ámbito mesoamericano, también se vería reflejado en las semejanzas culturales entre ambos grupos. ¿Sí? La orfebrería, la cosmovisión, la forma de edificar, etc. De aquí se derivan otros potenciales escenarios, además. Uno, el Mochica contaría con una capa mesoamericana mayense. Eso le daría su tipología medio mesoamericana. Es como si tuviéramos una lengua mesoamericana en el Perú. ¿no? Por eso el, el, cuando uno analiza el Mochica parece que es una lengua extraterrestre en la zona. ¿no? En lingüística andina nosotros lo estudiamos, no sirve nada de lo que ha aprendido uno con las lenguas andinas, porque estás ante una realidad completamente ajena. De aquí se derivaría que una población de origen mesoamericano, mayense, posiblemente mayense, habría que ver, ¿no? De ser anterior, entró en contacto con poblaciones del norte del Perú. Las lenguas de estos grupos, dada la existencia de una competencia polilectal e internamente dinámica, con el suceder del tiempo, devendrían eh, una nueva lengua, la mochica. Esto podría haberse reflejado en otras capas existentes en la lengua mochica, como una capa norperuana, posiblemente compartida con lenguas como el seque, el kingnam y el tayán, una capa de contacto amazónico, estudiado ya por el oranta, con la lengua cholona, posiblemente debido a la ruta de intercambio Marañón-Guayaga, de la que hablaba antes, y una capa andina, de contacto con variedades quechua, posconquista, huari y reflejado en el léxico. ¿No? Porque los, bueno, toda esta zona fue conquistada por el imperio huari, que fue un imperio anterior al imperio inca. Ese es el señor de Zipam, por cierto. ¿No? Seguimos. Dos. Existió, esa es otra posibilidad, Existió una población que dejó estos rasgos culturales y lingüísticos tanto en el mundo maya como en el mundo mochica. Esta población precedería a ambas. Dejaría así distintos marcadores históricos en ambos grupos que posteriormente, en sus nuevas ecologías, se harían de una nueva identidad. Que hoy conoceríamos como maya, que serían los que inventaron la escritura mayas, que también se, bueno, se influenciaron por otros, etcétera. Y también tendríamos a los mochica, que se dejaron influenciar obviamente por las tradiciones de la zona costera del norte del Perú. Seguimos. ¿Qué es lo que necesitamos desde un punto de vista dinámico para poder responder a esta pregunta de una mejor manera? ¿no? Uno, una ampliación de los estudios comparativos. Mayor diálogo entre mesoamericanistas, peruanistas y lingüistas históricos. Y el diálogo entre arqueólogos y lingüistas es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si no entendemos nada de arqueología los lingüistas, y si los arqueólogos no entienden nada de lingüística, jamás nos vamos a poner de acuerdo. Por eso es que hay prácticamente una historia hecha por la arqueología y una historia hecha por la lingüística, para todos los pueblos de América. ¿no? Los lingüistas creamos nuestros protos y a veces esos nunca coinciden con lo que encuentran los arqueólogos. ¿Por qué? porque los protos jamás van a coincidir con nada, son artificiales, ¿no? Más bien un modelo dinámico haría que posiblemente lo que encuentran los arqueólogos se condiga con lo que encontramos los lingüistas. Dos, esta ampliación en el ámbito lingüístico debería pasar por un cotejo inicial de lo encontrado ya y otras lenguas y familias lingüísticas, como por ejemplo lo que se ha encontrado del Olmeca, ¿no? Que sería pues una lengua soquiana, ¿no? Hay un debate, ¿no? Yo no soy eh, mi jesoquista, ¿no? <risa> Pero ya, ustedes gánense con ese debate. Yo eh, solamente tiro la pelota y ustedes ya ven qué hacen con eso, ¿no? Otras, eh, pues las lenguas otomangues, también sería interesante, ¿no? Eh, las lenguas utoaztecas y las lenguas chipchas. Aunque yo, al haber he realizado en estos días un cotejo simple entre el, la reconstrucción de proto-utoazteca y lo que hemos encontrado aquí, Creo que no hay más que una coincidencia, que es la palabra para mano, pero todas las lenguas sudamericanas tienen algo que tiene ma. ¿no? Eh, lo interesante en el caso del mochica y del maya es que prácticamente es en todos los segmentos no la coincidencia. Bueno, tres. Profundizar la comparación entre el léxico mochica, ahora sí, total, todo lo que existe, y las lenguas mayenses. O sea, todo lo que tenemos del mochica, cotejarlo. Todo descartar todos los quechuismos, descartar todas las, las influencias de las lenguas cholona y, y ver qué nos queda para comparar. Y finalmente, pero muy importante, es realizar estudios de genética. Tenemos que dialogar con los genetistas, focalizados, porque obviamente sabemos que los mayas, los atecas, los mochicas, hasta los selknam, todos son amerindios y todos comparten rasgos similares, porque pues, son poblaciones amerindias, no. eso es obvio pero los estudios pormenorizados de ADN mitocondrial podrían ayudarnos a ver si hay algunas relaciones. Y esto podrían ayudar a apoyar o desmentir estas hipótesis, ¿no? Esto podría darnos una mejor idea de hacia dónde orientar la investigación. Lo mismo pasó con lo que yo decía del Chayahuita, ¿no? Yo con el chayahuita encontré una similitud con lo que los lingüistas llamaban la lengua chacha o chachapuya, que es la lengua del pueblo luyachillaos. Ellos detestan esa palabra chacho chachapuya. Entonces yo le voy a decir la lengua luyachillaos, pero ya ustedes saben que es la lengua de los antiguos Chachapoya. Yo encontré que, pues, yo decía, la toponimia chachapuya se puede explicar con el protocahuapana. Pues nadie me creía, ¿no? hasta que de repente salió un, un artículo donde se veían los orígenes de la población chachapuya para ver si venía de los Andes o no, y salió que una de las mayores coincidencias en ADN mitocondrial era entre ellos y los chayahuita. Y estaba, pues, porque yo ya lo había dicho lingüísticamente, pero pues sin la genética no podemos decir es por eso que es necesario, ¿no? La lengua nos da mucha información, ¿no? pero hay que conocer la historia, si somos ignorantes de la historia, estamos en los trigales del Señor. Entonces, bien, pasamos a la siguiente, quiero agradecer, aquí tengo mi agradecimiento en Maya, no, eh, no, no me voy a lanzar ahí, lo, lo ven escrito ahí, ¿no? eh, y obviamente recono quiero reconocer a dos grandes colegas y amigos, sin cuyo apoyo y, eh, eh, bueno, escrutinio de los datos yo no podría dar esta visión dinámica, ¿no? que son Som eh, Gavami, de la Universidad de Friburgo en Suiza, que es arqueólogo y especialista en Mochica, él excava en Moche, perdón, eh, ha excavado y sigue excavando en muchos proyectos en el Perú, y Rita Loranta Barrera Virguez, de la Escuela Hanken de Economía en Helsinki, la mayor experta en Mochica, y sin la cual no podríamos tener el escrutinio del día de hoy. ¿Ya? Entonces, ellos, el trabajo que hacen ellos, es el trabajo en el que yo me baso para darles a ustedes una visión dinámica y que junto con el trabajo de ellos en el futuro podamos eh, saber un poco más, tanto de la historia de los pueblos mesoamericanos como de la historia peruana, quizás es parcialmente eh, compartida. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias este, Luis. Eh, abrimos un pequeño... Por el tiempo, este, espacio para preguntas, si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud. Nada más les pediría hablar al micrófono, eh, porque se está grabando para que posteriormente se pase en un canal del museo. Bueno, buenas tardes. Excelente tu presentación, realmente impresionante. Yo soy arqueóloga y justamente trabajo todo este tema de las relaciones Mesoamérica-Andes, desde hace ya más de 20 años. Soy maestra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues sí, me encanta tu tema y realmente no había tenido un acercamiento con un lingüista, porque de hecho eso es un tema que actualmente ya lo estamos tomando, tanto en el Seminario del Occidente de México que tenemos en el salvamento arqueológico, en el INAH, porque estamos viendo justamente relaciones mesoamericanas y también en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde también estamos viendo justamente los vínculos en América y con la navegación. La navegación por el Pacífico, que, que es increíble, que sí existió y fue muy adelantada, y que pues lamentablemente con toda la conquista nos, nos, este, no la tomaron en cuenta, no la escribieron, pero sí hay, una, hay documentación, hay documentos escritos del siglo XVI, de que había una navegación muy importante desde la costa norte de Perú, Ecuador, Guayaquil, Manta y hacia el occidente de México, tanto Oaxaca y occidente de México, Guerrero, Michoacán y Colima, Nayarit, Jalisco. Entonces es muy muy interesante porque pues este si necesitamos justamente esta este, tener estudios multidisciplinarios porque este, lamentablemente con estudios aislados no vamos a llegar a ninguna parte, es de esa manera como se va a llegar. Hace un tiempo vino un lingüista, Hopkins, no sé si tengas este, conocimiento de él, no me acuerdo ahorita el nombre, estuvo en Antropológicas de la UNAM y él nos mostraba también un estudio que, de estas lenguas aisladas en Mesoamérica que son muy interesantes, o sea, son muchas, muchas lenguas que están en toda justamente hacia la costa del Pacífico, entre ellos los mijes, los huaves, están este, los xincas en Guatemala, y más al norte también hay varios grupos este, que son lenguas aisladas. Lamentablemente en mucha costa se han perdido las lenguas este, prehispánicas, ¿no? tanto por exterminio de la época de la conquista, como también por migración, que mucha gente, muchos grupos se fueron a otros lugares, entonces se han perdido para saber quiénes eran los que habitaban esas zonas. ¿no? Y pues, este, por ejemplo, yo tengo un trabajo que justamente es de los Mijes de Oaxaca y que ellos hablan de que salieron de Huanchaco en Perú en 1292, en su tradición oral. Entonces yo hago todo un análisis de, de su historia y a la vez con la arqueología y lo que me falta es pues la lingüística, o sea, justamente ver qué hay, porque en 1292 no se van a borrar los trazos lingüísticos de la lengua, entre guaves, mijes, porque desde el siglo XVI, cuando llegan los misioneros a esta parte de Oaxaca, ellos van a hablar de que los guaves hablan muy parecido a los peruanos. Y aparte, su tradición oral... Dice que salieron del puerto de Huanchaco, un lugar que existe <risa> y muy con una tradición de navegación muy importante. Entonces, este hay que sí, debe ser el Guam el que hablaba. Entonces es muy muy interesante y aparte, arqueológicamente, se han encontrado muchos elementos en todo el occidente de México. En Colima se han encontrado este, unos dijes, encontramos unas compañeras mías, este, Margarita Carballán y María Antonia Tamogel, encontraron unos dijes con la este, forma de vicuña. O sea, sí están ahí un cascabel de este, cobre y también este, unos, este, unas cerámicas que se les llama aquí en México chamanes, que son muy muy parecidos a los guapos mochicas. Sí, entonces es muy interesante porque es un tema que lamentablemente hace muchos años no se tocaba, pero que ahora se está impulsando y pues sí somos un grupo de investigadores que estamos con nuestros estudios particulares, estamos este, tratando de este, formar una… este pues hacer otra historia ¿no? De, y ver que de verdad los americanos se conocían perfectamente y navegaban sin ningún problema por el Océano Pacífico y tenían una tecnología marítima muy importante. Otro tema lingüístico nada más, o sea, es muchísimo lo que podría hablar, Este también es el estudio de Suárez, que hizo hace muchos años, no sé si lo conoces, aquí de México, sí. eh, que emparenta justamente el quechua con el tarasco, porque el tarasco es otra de las lenguas aisladas aquí en Mesoamérica. Ese estudio Entonces, es fascinante, sí. ¿no? Pero, sí, sí. Eh, eh, querías responder brevemente a lo que menciona, eh, porque justamente el entender esa navegación es muy importante porque esa sería obviamente la explicación de lo que yo llamo un flujo, ¿no? Es justamente eso lo que podría dar eh, cabida a la existencia de todo ese léxico, de esas características tipológicas, porque habría contacto entre poblaciones, ¿no? Entonces sería bueno que estemos en contacto. ¿Eh? Uh -huh. Mauro, ¿quiere decir algo? Bueno, pues justo pensando ahora que se comenta Suárez, eh, pensaba, bueno, sí, de entrada una pregunta es buscando las relaciones que pudieran existir entre los Andes y Mesoamérica, pues justo creo que ese también es un camino natural que explotar, ¿no? Porque se ha establecido, es más, por lo menos Suárez ha establecido la posible relación entre el quechua y, y, el, y el purépecha, ¿no? Entonces... Eh, Creo que sí valdría la pena explorar, ¿no? hay ciertos marcadores, cierto tratamiento. Creo que de, de las formas de caso que se parecen demasiado entre el Quechua y el Purépecha, no arqueológicamente también me parece que hay cierto tipo de entierro que es muy particular en la zona pure que no es propia de Mesoamérica y que sí se parece a los andes, ¿no? Entonces pienso por, por ese lado que sí estaría bueno y, eh, y pregunto por qué por qué no empezar por esa relación que era que ya estaba también enunciada, y luego también pensando en otra hipótesis de Suadesh, eh, pues bueno, él enunció el macromaya alguna vez como una posible familia lingüística, y bueno, en el macromaya estarían contenidos pues el el, zapote, el perdón el totonaco tepewa por un lado, y por otro lado también estarían contenidos las, las lenguas mijesoqueanas, ¿no? ahora que tú hablabas que eres especialista de mijesoque, bueno, a lo mejor valdría la pena entrarle por ahí. Hay una reconstrucción de Beck, no me recuerdo si de 2007, que diga no toca el maya, pero sí reconstruye el protozoque, le llama él, ¿no? Entonces a lo mejor también valdría la pena hacer la exploración por ahí, con estos datos que tienes, porque a lo mejor ahí viene el camino, ¿no? Y bueno, y finalmente, ya ahora sí voy a aparecer meme más que preguntas, comentario. Este, pues me parece muy interesante este, esta propuesta teórica que haces. Yo como, como lingüista, pues inmediatamente me, me, me, me aviento hacia allá. Y creo que, que bueno, por ejemplo, justo. Uno puede ver el peso de las relaciones sociales en lo que ya estudiaba Dixon con las con las áreas lingüísticas, no. no sé si cuando dijiste un lingüista australiano era él. Eh, no. Dixon es justamente uno de los lingüistas que inspira la idea de la eh, de esta suerte de homogeneización cuando hay una sociedad imperante, ¿no? Y luego habla de los de los tiempos de, de fluctuación, no. Él no fue el primero, el primero fue Searle pero no se citan entre ellos, ¿no? por otras cuestiones seguramente, porque a Dixon no le gustan los formalistas. ¿no? Hay ideologías, ¿no? pero sí, totalmente de acuerdo. Y las áreas lingüísticas, ¿qué son? Pues justamente cuando hay un área lingüística hay la evidencia de un flujo, no sino que esa es una… porque a veces dentro de un área hay dos lenguas que comparten un rasgo y otras dos que comparten otro rasgo y estas con estas comparten uno y eso se vuelve uno de los rasgos del área pero el que comparten entre ellas dos también es evidencia de un flujo ¿no? entonces el, el modelo del flujo en, de alguna forma o el modelo dinámico lo que hace es tener en cuenta el modelo de la tipología teórica en general y de las áreas lingüísticas pero demuestra que eso solamente es una de las tantas eh, formas en las que se evidencian los flujos que se vuelven marcadores históricos. ¿no? Sí, y Justo pensando en la idea de áreas lingüísticas, eh, pregunto también si no hay una, una consideración en el modelo de atenernos también a formas discursivas. ¿no? Pienso en, bueno, en el clásico coseriano, de las, bueno, del de coserio, de las tradiciones discursivas, me parece que también habría mucho que buscar ahí en maneras tradicionales en que se componen, a pesar de que el material lingüístico puede no tener nada que ver. No creo que también eso puede acusar una relación, y bueno, personalmente eso es algo a mí que me ha interesado mucho, y creo que he ido encontrando algunas cosas entre el español de México y Nahuatl, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa, y nada más serán las preguntas y el comentario. Gracias, Mauro, y sí, en cuanto a lo de eh, discurso en general, géneros discursivos, eh, es un tema aún completamente abierto a explorar desde un punto de vista dinámico, y que debe hacerse obviamente, porque. Obviamente, ahí sin duda alguna hay algo. ¿no? Hay la evidencia de tradiciones discursivas, ¿no? eh, de la tradición, de, eh, del prestigio de ciertos grupos por sobre otros, ¿no? eh, del poder. ¿no? Todo lo que han estudiado muchos sociolingüistas está ahí, pero de alguna forma el modelo dinámico es un poco más acaparador, o sea, demuestra que mucho de lo que han observado lingüistas desde distintas áreas separadas que a veces no dialogan entre sí, se puede ver desde una perspectiva teórica que incluye a todos y que demuestra que todo lo que han encontrado todos estos, el sintactista, el lingüista, el lingüista social, etcétera, en verdad pueden ser explicados desde un solo modelo que demuestra que la competencia se utiliza para navegar en, eh, en el ámbito natural de vida del ser humano. ¿no? Y gracias, Mauro. Bueno, pues muchas gracias. Eh, yo soy Hugo Flores, eh, soy estudiante de Antropología en la Universidad... ¿En eh, la UNAM? Soy parte del de equipo de trabajo del Museo del Templo Mayor. Y estoy realmente encantado con la presentación del día de hoy porque pareciese que existe una división dicotómica en las ciencias antropológicas. ¿no? Lo que no es arqueología, pues simple y sencillamente no es arqueología, ¿no? Lo que no son huesos pues no es antropología física y lo que no es seres humanos con vida pues es, no es eh, antropología social. Y esto es totalmente lo contrario, podemos ver una cohesión de muchos procesos. En alguna ocasión yo le preguntaba a Ricardo Falla que me diera un concepto sobre pueblos indígenas, ¿no? ¿qué es realmente un pueblo indígena? Y él se volteó y me dijo, si quieres ser un buen antropólogo no te cases con procesos y busca comprender... No te cases con, complejo, con conceptos, busca comprender procesos. Y esta construcción de la historia de América por capas, desde la llegada de los seres humanos, hace ahora con nuevos estudios del Instituto de Investigaciones Antropológicas, se ha datado hace 12 millones de años, si no mal recuerdo, eh, pues tiene mucho que ver con, con esta forma en cómo los humanos nos hemos movido del norte hacia el sur y tendría una total cohesión hacer tanto estudios genéticos como comparaciones arqueológicas para comprender estas familias lingüísticas. Y también la historia posterior a eso, no yo eh, en alguna ocasión me dio por escuchar música de Colombia, puse el disco y dije, Ay, me equivoqué, puse el de la música de la costa de Oaxaca. Pero ya después eh, comprendí el proceso que conlleva la migración de, del sur, hacia el norte y dije, bueno, con razón se llaman chilenas, ¿no? <risa> Vienen de, de, a, del norte, del sur y llegan a, a la costa, ¿no? Entonces, eh, aplaudo muchísimo esta forma de cohesión y, y la pregunta que yo haría es, bueno, a las nuevas generaciones, ¿cómo se nos podría formar para trabajar de esa manera? ¿Qué retos hay? Y pues bueno, mi segunda aportación que que fue una revelación ahorita que se me está bajando la energía, sobre esta raíz que tiene el, el maya y la otra lengua que favorita, ¿cómo se llama? El mochica, eh, tiene ciertas coincidencias con el maya y con las lenguas amazónicas. no Acabo de encontrar mi, mi snack, que era un grano de cacao, y me hace mucho sentido que tenga... Esa, esa relación, porque el cacao viene del, de la selva amazónica y se extiende hacia América, tanto al norte como al sur. Eh, entonces, eh, ah, me, me sorprendió hacer la comparativa entre el cacao y el, el mochica y el maya. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por tu, por tu comentario y tus preguntas. En cuanto a la eh, primera pregunta, en cómo podríamos acercar eh, ¿Un modelo dinamista a las nuevas generaciones? Bueno, eh, yo he empezado poniendo un granito de arena, que es la publicación de mi libro de contacto prehistórico en la Amazonía, que salió con Benjamins. Voy a pasarles, como dije, un PDF al que van a poder acceder todos. Y eh, ahí ustedes van a, a poder ver la propuesta dinámica inicial. Entonces, eso con el tiempo creo que se va a poder difundir ¿no? y ver qué es lo que piensan los demás especialistas. ¿no? A muchos lingüistas les ha gustado, a los histórico-comparativistas suele no gustarles mucho, ¿no? porque significa que lo que ellos encuentran, que no significa que esté errado, es muy parcial. No, eh, no está errado para nada, el método histórico-comparativo es un método y es válido y es muy fuerte, pero muestra una parte de la historia. ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, eh, eh, que tiene que ver pues, con estas relaciones efectivamente es necesario indagar más ¿no? y empezar a ver todas las rutas de intercambio de migración, de navegación que existieron entre los distintos pueblos amerindios porque eh, o sea, en ningún momento yo les estoy diciendo que los mochica sean mayas que vinieron al Perú ¿no? que fueron al Perú ¿no? eh, yo más bien no creo en eso ¿no? eh, creo que hay un contacto antiguo entre una población que no era ni mochica ni maya quizás, no esa ya sería una creencia propia. no eh, Entonces, para llegar a eso hay que entender mucho mejor todas estas relaciones, entender, ver cómo han migrado ciertas, ciertos tipos de, de, de, de siembra, no como una por ejemplo es la del cacao, que se sabe cómo, cómo se ha movido en América, pero esa es una, hay muchos otros tipos más, estilos cerámicos, estilos de construcción, eh, tipos de navegación, no palabras. ¿no? Bueno, ya, gracias. Y también creo que había una pregunta. Sí. No sé si, bueno, no sé si todavía hay más tiempo, es que son tantas cosas que, que se tendrían que comentar. O sea, tipos cerámicos, hay un modelo de hace estribo, por ejemplo, que se maneja en todo el occidente de México, la cerámica hace estribo, que es muy popular en los Andes, sobre todo con los mochicas. Y esa cerámica se encuentra en toda la zona de este, Tarasca, de Michoacán, este, en Colima, en el pantano. Joseph Monjoy encontró una tumba, justamente con una, una tumba, con una cerámica este, este de estribo y este, pues, del preclásico. Entonces, es muy, muy interesante porque desde Chavín viene esa forma, desde Cupisnique, o sea, estamos hablando desde el 1800 Cristo esa forma cerámica, y de hecho Isabel Kelly este, habla de que es esa es influencia totalmente sudamericana, ¿no? el, ese modelo, ese tipo de cerámica, y que llega justamente al occidente de México, a Colima, a Nayarita, a Jalisco y luego este, a Michoacán. Y también la metalurgia es otra de las cosas muy interesantes, ya está totalmente definido, tanto por estudios de Leckman como de Dorothy Hosler que la metalurgia llega al occidente de México más o menos por el 700 después de Cristo a las costas de Guerrero, que son los, los primeros lugares y luego hacia más al norte en el occidente, no, tanto Nayarit, Colima, este, Michoacán y los este, tipos, las tecnologías metalúrgicas que están totalmente definidas, que justamente son la del este aplanado, del martillado, o sea técnicas muy propias de la costa norte de Perú y también hay otra, este, digamos, otra ruta de, de esta tecnología que va a llegar justamente a los mayas con la cera perdida con, hacia Oaxaca y hacia la zona maya. Entonces es muy interesante, pero todo viene desde la costa norte de Perú Hacia primero llega Ecuador, Colombia, Centroamérica y luego Occidente de México. ¿no? Entonces, es muy interesante también otro otro indicador, los, este, es que son múltiples, o sea, son, si nos ponemos a enumerar, son cientos de indicadores. Claro, las es tumbas de que tiro, hermanemos eso. Sí, tenemos que hermanar. Y en cuanto a la metalurgia, hubo un estudio, no sé si están enterados aquí los compañeros que… Están ahora, este hace un tiempo, hace unos años, se encontraron los objetos del cenote de Chichen Itza y ahí se encontraron un objeto que era mochica. En el cenote, el estudio lo hizo José Luis Rubalcaba del de Instituto de Física de la UNAM y está publicado, José Luis Rubalcaba. Y él dijo, pues sí, es mochica, o sea, por toda la tecnología y todo, y en el cenote de Chichen Itza estaba ahí. Entonces, <risa> hay muchísimo, muchísimo… Las, es... la, las palabras son solamente el reflejo <risa> de lo que fue. ¿no? Sí. Eh, gracias y espero ¿no? que esto, eh, el, el abrir nuevamente, el, porque esto ya existe, trabajado desde todas nuestras áreas, pero si logramos hermanar, finalmente podremos unificar esta, esta visión de nueva dinámica de la historia y además también empezar a ver otros posibles escenarios, como los ya observados por algunos lingüistas, como mencionaba Mauro y usted también, eh, el caso de pues, el quechua, no relacionado con posiblemente algunas lenguas en Mesoamérica, etc. ¿No? En algún momento también se intentó relacionar, si no me equivoco, a la lengua uro, a la familia urochipaya con las lenguas maya, eh, pero de esa clasificación no, no resultó ser tan eh, tan exitosa, no <ríe> se logró... Eh, descartar, se rompa lo mismo lo hizo ¿no? eh, pero bueno bien, entonces nuevamente muchísimas gracias por su, hay alguna pregunta más ¿No? muchísimas gracias por su atención por, por darme la oportunidad de compartir estas ideas mi, mi forma de ver la lingüística eh, diferente, yo lo sé pero bueno, darme la oportunidad de compartirla con ustedes y que me escuchen y bueno, ver si, si esto les puede interesar también. Gracias. Bien, agradecemos eh, la exposición de Luis y también la presencia del público que se permitió en un sábado a mediodía eh, venir al Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, les pido quedar pendientes de las actividades del de museo, que se está empezando a retomar la parte presencial, pero también tenemos mucha actividad en la parte en línea a través de la página de Facebook. Pues muchas gracias y nos estaremos viendo en otra ocasión.